La rechazamos porque aquí hay muchos padres de familia que vivamos de aquí. Entonces, si nos quitan de aquí, ¿qué vamos a hacer? Más delincuencia, ¿usted no cree? Eso es todo. Pues se qué? rechaza, Ay, porque eso es lo que le van haciendo un daño a los trabajadores, a nosotros, a los obreros, a, a, a los de volante volantes. ¿Están apoyando el paro para mañana entonces? Claro que sí, claro que sí. Porque no va a ir nada para nosotros. ¿Te perjudica eso a Sí. No, porque a nosotros no nos conviene eso. Aquí no hay tanta gente para, para ese tipo de, de transporte, tú ves? ¿Estará respaldando el paro convocado para mañana? No sabía nada. Estás es aquí que te han más barato y más... te lo no vamos a perjudicar. Mañana se ha llamado a una huelga, ¿ustedes están respaldando ese llamado? Claro que sí. Mañana estamos dispuestos para eso. Claro que sí. ¿Rechazan ustedes la, la onza? Claro, adiós. ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós, pero tú sabes que hay doscientos y pico de choferes y, y nosotros, ¿para cuándo? ¿Por sí. ¿Por qué? No, porque eso es un problema para nosotros Porque después de la comida nosotros se pierde Que ese guagua entre aquí ¿Apoya el llamado paro, entonces? Sí, sí, lo apoyo Sí, lo apoyamos ¿Es perjudica a usted de la llegada de esa raporta aquí a Claro que sí Porque la franja baja Entonces ahí no nos conviene a nosotros Que la franja baja Claro que sí, que rechazo. ¿por qué? Oh, porque imagínate somos, nos va a quitar la comida a cuántos padres de familia, a muchísimos.